Cinco tipos de chocolate caliente. Imagínense en una fogatita, en una chimenea, ustedes con una taza llena de bombones. ¡Ay! Ya siento venir la novedad. Me quité mi anillo de cascabeles porque muchas personas me dijeron que se escuchaba bien feo. Sígueme en Instagram, agarra tu taza favorita y vamos a empezar. Vamos a empezar con el clásico chocolate caliente, ese que todos amamos. en la estufa o igual lo puedes hacer en el microondas no importa nomás que así como que lo vamos a hacer hoy en la estufa porque puedes controlar un poquito mejor las temperaturas pero igual lo puedes hacer en el microondas perfectamente segundo anuncio que les quiero dar Para Vamos a estar usando cocoa Que es el polvito que no tiene azúcar Entonces vamos a utilizar cocoa y azúcar Pero si no tienes alguna de estas dos Puedes utilizar el polvo que se, usa, que se usa Puedes utilizar el polvo que se usa para darle sabor chocolatoso A la leche Solamente si usas de este polvo No vayas a usar el azúcar y la cocoa ¿Ok? Es o esto o esto ¿Ok? En un sartencito en la estufa Ya me prometí que no iba a estar diciendo Sartencito y todo con hito Bye. en un sartén en la estufa vamos a combinar la cocoa y el azúcar y una pizquita de sal confíen en mí sabe bien bueno vamos a revolver esto súper bien le vamos a agregar el agua el chiste es hacer como un como un chocolate así espesito delicioso y esto vamos a dejar que hierva ok ya que hierva vas a sentir que esto está muchísimo más como espeso y ya está oliendo a chocolate delicioso vamos a agregar la leche con mucho cuidado y sin dejar de revolver ok no no no vean esto oh, quisiera que pudieran oler huele a navidad. Lo vamos a dejar aquí hasta que todo se incorpore súper bien y ya no se vean grumitos, que todo el chocolate sea disuelto en la leche. La receta completa con porción individual y con porción para cuatro personas te la voy a dejar aquí abajo. Ya que esté bien calientito lo vamos a quitar del fuego con mucho cuidado y le vamos a agregar un poquito de vainilla créanme, esto le va a resaltar el sabor al chocolate todavía más ¡Ah! déjenme quitar esto porque me voy a quedar terminamos de revolver y ahora sí estamos listos para servir con mucho cuidado uf, uf, uf. ¡Oh! ¡Qué rico! mi parte favorita Decorarlo. Le puedes poner crema batida o le puedes agregar ya nomás los bombones. Pues decides. yo aquí tengo bombones bebés. Se los voy a agregar porque ¿qué sería un chocolate caliente sin bombones? Ay, muchos, muchos, muchos. Y ahora sí, familia, a disfrutar. Para el de Nutella, vamos a hacer exactamente el mismo proceso en la estufa que hicimos con nuestro chocolate clásico. Solo que antes de sacarlo de la estufa, le vamos a agregar una cucharada generosa, generosa de Nutella. Lo vamos a revolver hasta que la Nutella como que se disuelva en el chocolate y tú estés babiando por probarlo. Se va a disolver súper, súper rápido. ¿okay? Ahora sí lo puedes retirar del fuego agregamos una cucharadita pequeña de vainilla y ahora sí lo vamos a servir yo este sí se me súper antoja acompañarlo con crema batida más Nutella arriba y unos poquitos de candy cane ¿A poco no se ve súper delicioso, familia? Vamos a hacer ahora mi favorito que es el de caramelo con café es mi favorito porque ya saben que yo amo el café. Para este chocolate caliente vamos a utilizar caramelo casero. Y les voy a dejar el video con la receta por aquí para que vayan y lo hagan. Este está perfecto para todas sus recetas navideñas. Lo pones en un frasquito como este, lo guardas en el refri y te dura miles de días o de tiempo. Muchos días, muchos, muchos, muchos días. Este pues sí tiene como 3, 4 meses. En un sartén, en la estufa o igual acuérdate que lo puedes hacer en el microondas Vamos a poner la cocoa, un poquito de azúcar. Entonces ya que esto está mezcladito, le vamos a agregar una pizquita de sal. De verdad, este paso no lo notan, no crean que se va a salar. Simplemente todo esto es para realizar los sabores. Vamos a agregar café, bien cargadito para que salga. Sepa. Uf, puedes utilizar café instantáneo o puedes usar así el normalito de cafetera. Yo usé uno poquito, un poquito, un poquito que me sobró de la mañana. Ya que tengas un chocolate espeso como esto, ¡qué delicioso! Vamos a agregar una cucharada de el caramelo. uf, uf, uf, uf. uf. O bueno, pues dos. Y ahora sí le vamos a agregar con mucho cuidado la leche sin dejar de revolver para que no se nos estén formando grumos. Vamos a dejarlo aquí en la estufa hasta que se disuelvan todos los grumitos, que se disuelva todo el caramelo y esté bien calentito. Lo retiramos del fuego, agregamos un poquito de vainilla. Vamos a servir nuestro chocolate en una taza. Pones tu chocolate en una taza hermosa, sabe más rico. Claro que por supuesto que le voy a poner crema batida. Obviamente. Un poquito más de caramelo encima. Nomás como para decorar. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Poner bombones, porque pues, ¿a quien no le gustan los bombones? Ya lo podemos probar. Ya lo podemos probar. Ay, se está cayendo todo. No no no no no. Mm, qué bárbaro, qué bueno estás. El comprar Bye. Sigue el turno de nuestro chocolate caliente de Oreo. Y para este vamos a utilizar una licuadora. Yo encontré esta maquinita en mi casa que se me hizo muchísimo más práctico que sacar la licuadora, pero. En licuadoras es idéntico, es, es lo mismo. En nuestro vaso de la licuadora vamos a poner la leche, el azúcar, la cocoa y le vamos a poner tres oreos enteras porque este es un chocolate caliente de oreo. ¡Pum! ¡Pum! Tres oreos enteras, la pizquita de sal muy importante y una cucharadita de vainilla también. Ahí mismo en la licuadora. Simplemente licuamos. Vamos a dar una chequeadita, nomás para que se recuelva bien. Y como este chocolate pues todavía no está caliente, lo vamos a poner en el.. En la taza donde lo vayamos a servir. Y lo vamos a llevar al microondas para calentarlo un poquito. Ya que esté calientito, decoramos con un poquito de crema batida, un poquito de oreo, oreo molida o una oreo entera. Y... Oh, ¡Están listos! Mm. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan más buena! Mm. Mm. Y este es delicioso, con hielo y te queda como un frappe de chocolate caliente de oro. ¡Belín! Para cerrar con broche de oro tenemos nuestro chocolate caliente Light Fit Skinny Version. Si no te quieres sentir con tanta culpa después de comer estos deliciosos otros chocolates calientes, esta es la opción, ¿ok? Porque no tiene azúcar. Este está perfecto para diabéticos porque no tiene azúcar, para alguien que esté haciendo alguna dieta especial o que simplemente quiera consumir azúcar, este es perfecto. Para nuestro chocolate caliente light, en una taza tengo un poquito de agua caliente, ¿ok? También lo pudiera sustituir por algún tipo de leche vegetal, de almendras, de coco, de... ¿qué más hay? De todas esas leches. Pero en esta ocasión le voy a poner un poquito de agua caliente. A esto le vamos a agregar un poquito de canela. Esto es al gusto. Le voy a agregar y le vamos a agregar la cocoa, esto es perfecto porque la cocoa no tiene azúcar entonces está perfecto, lo vamos a mezclar, si quieres también le puedes agregar un sobrecito de esplenda o stevia para darle un poquito de sabor más dulce pero está perfecto, sabe a canelita delicioso, familia espero que les haya encantado este video yo estoy enamorada de todas estas recetas de chocolate caliente y ya me vi en una fogata, en una chimenea me estoy saboreando, me estoy saboreando. Oh, familia, espero que les encante. Dime cuál fue tu favorito. Dímelo aquí abajo. No te pierdas ninguno de los videos de Navidad. Acuérdate de picar en las campanitas para que no te pierdas ningún video de Navidad. Yo te quiero muchísimo y te deseo la mejor temporada navideña en compañía de tu familia y de tus amigos y de mí en YouTube.